año 2019 yo hablaba sobre TikTok, era un crack en TikTok, tenía más de 100.000 seguidores, visitas, subía un vídeo, lo reventaba, todo increíble, subía un montón de vídeos en YouTube, más de 300.000 reproducciones, de hecho tenía un negocio con eso, Vía muy bien. Pero en el momento en que yo vi que ya no funcionaba, me fui a mi cuenta de YouTube, YouTube Studio, y puse en oculto todos los vídeos. ¿Por qué? Porque no me sentía congruente. Porque estaba vendiendo algo que no estaba funcionando. Coño, si ya no está la oportunidad, ¿qué haces promoviendo eso? ¿Podría haberlo hecho y tenía un negocio online? Sí. ¿Pero encajaría con mis valores? No. Y no hay nada peor que tener un negocio que no encaje con tus valores. O trabajar en algo que no encaje con tus valores. Estás jodido de por vida. Jodido de por vida. Y lo veo muchísimo. Gente que trabaja en algo que no le gusta toda su vida es una cárcel de oro una cárcel de oro